haremos eh, explicaremos un poco la sesión que haremos hoy, así también damos tiempo a que se vaya incorporando gente. Eh, comentaros que lo que haremos ahora es una, una sesión en la que hablaremos, todos los webinarios que estamos haciendo estos días, hablaremos del Teams y del Stream. ¿vale? Son las dos herramientas que tenemos ahora mismo para trabajar con videoconferencias. Eh, lo que implica a vosotros como estudiantes, os implica pues, el hecho de cómo asistir a a una clase virtual y después también cómo poder eh, eh, visionar los, las grabaciones que, que se hayan hecho de estas clases. ¿vale? Y además, entre vosotros también creemos que tiene una opción que, que os puede ir muy bien y que es el uso que le podéis dar a estas herramientas para poder trabajar de forma colaborativa entre vosotros. ¿vale? Creemos que, que, que puede ser... Eh, importante que para vosotros puede ayudar mucho a trabajar ya sea directamente solo con un, o una, un compañero o una compañera o si tenéis que trabajar en grupo creemos que también os puede ir muy bien este tipo de herramientas ¿vale? entonces si os parece ahora lo que voy a hacer es bueno comentaros muy rápidamente ya veis aquí en pantalla la idea es de que durante la sesión mantengáis siempre el, la cámara y el micro apagado Cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia la podéis hacer a través del chat. Iremos haciendo algún parón durante la sesión, iremos preguntando si tenéis alguna duda y vamos resolviendo dudas. Eh, me acompaña, bueno, tanto Tania como Tare que son del, del Servicio de Recursos Educativos y están también pendientes del chat y echándome una mano. Y también comentaros, si en algún momento podéis activar, eh, ya tenéis aquí este icono que es para compartir pantalla, os pedimos que no lo hagáis. Hablaremos de esto también durante la sesión de hoy, cuándo se puede poner, cuándo no, depende de, del rol que tengáis en cada sesión. ¿vale? De esto hablaremos después. Perfecto, pues os parece. Y ahora dejo ya de compartir esta pantalla y lo que haré será compartir mi escritorio. Ahora en principio tenéis que estar viendo el campus virtual. La entrada sí, virtual. se ve vale. correctamente. Vale, gracias Tania. Esto ayer ya me pasó, no me lo quiere minimizar, pues bueno, pues si no quiere, no quiere y ya está. Vale, pues bueno, veis ahora el campus virtual. Yo lo que he hecho ha sido acceder al campus virtual con un perfil de un estudiante que tenemos, de pruebas nosotros, para hacer pruebas y para gestionar un poquito diferentes perfiles. Entonces, eh, tenéis que estar viendo exactamente cómo veis vosotros vuestro, vuestro espacio. En este caso... Eh, tenéis el espacio este, tenéis una noticia que es el espacio de los webinars que estamos haciendo estos días de estudiantes y después también os quiero, de esta noticia de aquí también quiero que la veáis porque está muy relacionada con lo que veremos ahora ¿eh? relacionada con el Teams eh, y, y relacionada con el acceso al Teams relacionada con el acceso a las clases virtuales y tenéis aquí información que os puede ir muy bien y que de hecho es Toda esa información que, hay, que iremos hablando hoy, en cualquier momento podéis volver aquí y revisar toda esta información. ¿vale? Lo que haré es acceder al espacio de los webinarios de estudiantes. Desde aquí, bueno, supongo que ya lo conocéis todos, estamos, lo que hacemos es publicar todos los webinarios que estamos haciendo estos días, aparte también todo el material que creemos que es importante también que tengáis aquí disponible. Si no me equivoco, hoy es el cuarto que hacemos de webinario. De diferente temática, en este caso voy pues bajando. ¿no? Estos son los que ya hemos hecho estos días y este es el que hacemos hoy. Este de aquí, ¿de acuerdo? El del Teams, el seguimiento de clases virtuales y trabajo colaborativo. Eh, tenéis la descripción, tenéis cuándo hacemos las ediciones y aquí tenemos os hemos puesto este, esta sección de aquí de recursos que es un poco lo que hablábamos antes, ¿eh? que tenéis aquí disponible cómo acceder a una clase virtual, que es lo que veremos ahora, cómo visionar una clase que ya está grabada, también lo veremos y después, bueno, protección eh, de los delegados de protección de datos, pues también después lo veremos. Y recordaros que tenéis un, un cuestionario disponible aquí para cuando acabemos, que eh, hagáis este cuestionario para que después, desde la oficina de estudiantes, puedan certificar vuestra asistencia. Ya lo sabéis de los otros eh, webinarios, habéis asistido, y si no, pues lo tendréis aquí después para. Son nada, son cuatro o cinco preguntas muy sencillas, tardáis nada. Cinco minutitos, ¿vale? Además lo podéis repetir tantas veces como, como queráis. Perfecto, pues si os parece, vamos ya a empezar con la parte, creemos que es la más importante. Creemos también que muchos de vosotros ya sabréis cómo hacerlo porque ya habréis asistido a clases virtuales. Aún así, eh, lo vamos a repasar ahora, ¿de acuerdo? Perfecto, lo que vamos a hacer, vuelvo para atrás, estoy en la sección principal de mi campus virtual... Estoy como estudiante, como hemos dicho antes, y aquí tengo pues, las diferentes asignaturas que yo, como este estudiante, tengo disponibles. Lo que voy a hacer es acceder a asignatura de ejemplo número uno. Una vez ya estamos en la asignatura que nos interesa, habréis visto que tenemos este bloque aquí, este bloque de Microsoft Teams, que lo que tiene son dos enlaces. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos el enlace al espacio, al grupo de Teams, que ahora hablaremos exactamente lo que es, y otro que es el stream. El stream es la aplicación donde ahora, de forma automática, todas las grabaciones que se hacen desde el Teams se almacenan en este espacio de aquí, que es el stream. Podríamos hacer el símil de que el stream es como un, como un YouTube, es, funciona muy parecido a un YouTube, pero eh, únicamente disponible para, para todo el personal, todos los estudiantes, ...que formen parte de la universidad. ¿De acuerdo? Es que podemos entender pues eso como un YouTube... ...pero en formato privado. Después veremos también qué opciones tenemos. Veremos un poquito por encima. Vale, pues una vez ya estoy en mi asignatura... ...sé que tenemos una clase virtual ahora... Eh, ...pues aquí tengo mi acceso. Puede que alguna asignatura... Eh, ...no se utilice este acceso. Creo que son muy pocas a día de hoy. Además, pues será por alguna razón... ...porque trabaja con grupos reducidos... ...por la razón que sea han decidido hacerlo de otra manera que no sea utilizando este grupo, como veremos ahora. Y puede ser que encontréis a lo mejor esta opción de aquí. de acuerdo Como si fuera un, un recurso más, pues tenéis aquí también un, un aula de, del Teams. Que lo sepáis, ¿verdad? esto dependerá de cada asignatura, pero eh, de, en forma general siempre utilizaremos esta de aquí. Siempre que sea posible, siempre que no diga lo contrario el profesor o la profesora, siempre utilizaremos este eh, bloque de aquí. Bien, pues para acceder a Teams simplemente le doy aquí, se me abre una ventana nueva como el navegador entiende, sabe que es una URL, un enlace de Teams, lo que hace es preguntarme cómo quiero acceder al Teams, ¿vale? Y aquí es la primera parte importante que tenemos que entender sobre el Teams. Para trabajar con el Teams tenemos diferentes opciones y aquí la que nos dan son lo que nos pregunta es, vale, ¿cómo quieres, sé que es un enlace del Teams, cómo quieres acceder a este enlace? Y me da dos opciones, una si quiero trabajar con la aplicación de escritorio, esto significa que el Teams tiene una, una aplicación que yo puedo descargarme y puedo instalarme en mi ordenador. ¿De acuerdo? Es una aplicación, como puedo instalarme cualquier otra instala eh, aplicación, pues esta es una aplicación solamente de Teams que yo puedo trabajar con esta aplicación. O la otra opción es decir, mira, yo no quiero instalarme nada en mi ordenador, o este ordenador no es mío, o es de un aula, o es de lo que sea, pues siempre tengo la opción también de utilizar la aplicación web. Que esto no es más que utilizar el navegador para poder acceder a este espacio del Teams. ¿De acuerdo? Esta es la primera decisión que tenemos. Diferencias entre una y otra. Eh, pues a ver, la aplicación del Teams, lo que es aplicación de escritorio, sí que nos ofrece algunas funcionalidades que no tiene desde el navegador web. Entre ellas, por ejemplo, es la cantidad de cámaras que podemos estar viendo de forma simultánea cuando utilizamos web solamente puedo ver una de ellas, entonces lo que hace es que depende de quién está hablando, detecta el micro y entonces pone en primer plano la cámara de aquella persona que está hablando. En cambio en la aplicación eh, lo que hace es dividir la pantalla, bueno ya lo sabréis también de otras aplicaciones, divide la pantalla y vemos diferentes cámaras de forma simultánea. Eh, esta es como una parte de las importantes y después hay otras funcionalidades que también iremos viendo, iremos hablando, que siempre... Están disponibles en escritorio, pero que a lo mejor no la tenemos en web. También deciros que para, para poder asistir a una clase virtual y poder interactuar como se hace habitualmente una clase virtual, con la aplicación web tenemos más que de sobra. ¿de o sea, esta es una opción para trabajar diariamente y si trabajáis siempre con vuestro dispositivo, yo sí que os recomiendo aplicación de escritorio, pero si no, la aplicación web para asistir a clase no tenéis ningún problema. Yo ahora, como ya estoy utilizando la aplicación de escritorio para el webinario, lo que voy a hacer es cancelar y decir que quiero utilizar la aplicación web. Y ¿vale? también veréis de que todas las opciones básicas también las tenemos desde aquí, desde web. Vale, una vez yo decido ya qué quiero, cómo quiero acceder, si quiero acceder por la, eh, la aplicación de escritorio o quiero hacerlo a través de web, a mí aquí ya me ha entrado directamente porque ya, bueno, ya me reconoce, sabe qué usuario soy. Pero si no, lo que quiero mostraros es... A ver, esto os lo puedo mostrar desde aquí. ¿vale? Vuelvo otra vez. Aquí estoy en el, en el espacio de Webinaris. ¿eh? Lo que os quiero mostrar es este videotutorial de aquí y solamente la parte en la que pide el usuario para acceder a, a nuestro Teams. ¿Vale? Entonces, le si voy al Play. Me voy a directamente a buscar este espacio que más o menos está sobre el segundo 20. Me voy por aquí. Vale, fijaros, ¿eh? aquí estamos en el mismo punto que antes. Pregunta si quiero acceder a través de la aplicación de escritorio o quiero acceder a través de web. Desde aquí, hacemos la misma operación, cancelar, aplicación web. Vale. Y lo que os digo, ahora, ¿cómo nos autenticamos en, en Teams? Tenemos dos opciones. La primera es esta de aquí. Lo primero que nos pide, fijaros que estamos en una página que pone Microsoft. ¿Vale? Inicio de sesión y Microsoft. Aquí lo que tenemos que poner siempre es nuestro, nuestro correo de estudiantes, el correo de la URB. En realidad aquí Microsoft lo que hace es detectar solamente esta parte de aquí detrás. Dice, vale, arroba estudiants.urb.cat. Esto significa que tu organización es la URB. Perfecto. Entonces lo que hace es te redirecciona hacia la página, ya lo pone aquí, de la organización. Y fijaros que ahora ya sí que la, la, la pantalla en la que estamos... Ya sí que tiene el logo de la URB y aquí ya no tenemos que poner nuestro, eh, nuestro correo, sino tenemos que poner nuestro DNI, ¿de acuerdo? Nuestro DNI con nuestro password, este ya sí que es eh, las credenciales que utilizamos para acceder a, en cualquier servicio digital que tiene la URB, ¿de acuerdo? En este caso, nuestro DNI y nuestro password, ¿de acuerdo? O sea, tenemos como dos pasos, el primero de Microsoft para decirle, oye, yo soy de la URB, dice, vale, perfecto, pues te redirecciono hacia esta página de aquí, y aquí ya sí que ponemos nuestro DNI y nuestro password. ¿Vale? Lo digo porque hemos recibido estos días muchas, eh, muchas incidencias relacionadas con este acceso. ¿Vale? Es este doble paso. Y a partir de aquí ya accede. Ya lo quito. ¿eh? Ya quito el vídeo. Y en realidad ya accedemos aquí en este espacio de aquí. ¿Vale? Después veremos otra manera también para, para acceder. ¿Vale? Podemos acceder. Otra forma, es si así nos... Bueno, de hecho, mira, lo cuento ahora y así ya lo tenemos hecho. Si tenéis problemas ahora de acceder de esta manera, de que pongo mi, mi correo electrónico, después mi DNI, que no os acaba de salir, una cosa que podéis hacer siempre es, primero de todo, accedéis aquí, a vuestro correo electrónico, a virtual... Bueno, de hecho, lo tenemos... Bueno, lo tenemos... De hecho, es virtual.urb.cat que lo que te da es acceso directamente al, a vuestro correo electrónico, ¿de acuerdo? Una vez ya estáis dentro del correo electrónico, que en realidad estáis dentro del Office 365, que después también veremos alguna otra aplicación que tenemos disponible, lo siguiente que hacemos es, nos vamos a nuestro campus virtual, campusvirtual.urb.cat y nos autenticamos también con nuestro DNI y con nuestro, con nuestro password, ¿de acuerdo? Las dos utilizan el mismo DNI y el mismo password. Y una vez ya estamos aquí, cuando le damos a Teams, os ocurrirá lo mismo que a mí. Que como ya me detecta, ya sabe quién soy, directamente accedo al espacio. Ya no me pregunta otra vez a autenticarme. ¿Vale? O sea, tenemos las dos opciones. Sí, es un poco lío, pero supongo que más o menos ha entendido que tenemos las sí. dos opciones. O directamente poner eh, correo, el campus virtual y acceder directamente. O si no, nos preguntará primero correo electrónico y después el, nuestro DNI. ¿Vale? Entendido. Perfecto, gracias, Tania. Muy bien, pues ya estamos aquí en este espacio. Este espacio es, el espacio, es como un grupo de Teams de, nuestro, de nuestra aula virtual. ¿De acuerdo? Es decir, aquí, en este espacio de aquí, tenemos acceso a todos los participantes de este aula virtual, de esta asignatura. ¿De acuerdo? O sea, todos los estudiantes, todos los profesores. Todos que tenemos acceso a este espacio de aquí, tenemos un espacio común dentro del Teams, lo que llamamos como grupo del Teams. ¿De acuerdo? Esto sería nuestro grupo de Teams. ¿Y esto qué significa? Que todos tenemos acceso a este espacio y a todo lo que ha pasado en este espacio. De hecho, yo voy subiendo y aquí tenemos como una línea de tiempo que me va mostrando todo lo que ha ocurrido en, en, en este aula, en este espacio de grupo. ¿De acuerdo? Tengo todo el histórico de aquí. Eh, ¿Yo qué puedo hacer aquí? Pues ¿veis de que es como una especie de chat en el que veo todo, lo, incluso veo también, después hablaremos de, de las grabaciones, también se pueden visualizar directamente desde aquí, pero yo por ejemplo desde aquí, como estudiante, lo que puedo hacer es empezar una conversación, como si fuera en chat. ¿vale? Hola, buenos días, por ejemplo. ¿vale? Y ya pues, aparece aquí Estudiante 1, hola, buenos días, todos los estudiantes, todos los profesores verían. Esta nota de aquí y pueden responder, etcétera, etcétera. ¿vale? O sea, es un canal de comunicación que tenemos disponible para todo el grupo del aula virtual. ¿Sí? Vale, de momento es lo único que puedo hacer. Yo aquí no puedo acceder a ninguna videoconferencia, no puedo crear ninguna videoconferencia. Lo único que puedo hacer es escribir aquí en el chat, ¿vale? Y revisar, ver todo lo que ha ocurrido de forma en histórico aquí. En, en este grupo ¿vale? perfecto, yo lo que voy a hacer es desde otro espacio, desde otro ordenador lo que voy a hacer es como profesor arrancaré una videoconferencia ¿de acuerdo? Imaginemos que tenemos una clase virtual yo lo que voy a hacer es arrancar esta clase con un, un usuario que tenemos que es profesor 1 ¿Vale? y ahora ya estoy dentro como profesor y fijaros que ahora a mí aquí, en el mismo espacio que estaba, ¿eh? aquí está mi mensaje de antes, hola, buenos días, aquí fijaros que me está diciendo, vale, hay una nueva eh, videoconferencia que está en marcha, lleva 16 segundos en marcha, arrancada, ahora mismo está el profesor dentro y la opción que tengo es unirme, ¿de acuerdo? Así de sencillo, yo cuando lo veo aquí, tengo ya para unirme, pues directamente le doy al botón. Y ya puedo acceder a la videoconferencia. ¿Vale? Aquí, este es un espacio previo en el que puedo escoger si quiero entrar con la cámara conectada o desconectada, el micro conectado o desconectado. Como ya estoy dentro de mi grupo y ya sabe que soy el estudiante, de acuerdo, aquí pondría vuestro nombre, fijaros aquí arriba, que ya detecta que yo soy estudiante. ¿Vale? Ya sabe quién soy, por lo tanto ya directamente accedo con mis credenciales, yo no tengo que volver a ponerlas. Y simplemente me uno... A la, a la videoconferencia. Ya estoy dentro. ¿Sí? Fijaros que ahora aquí yo puedo ver los participantes y veo que está el profesor y que estoy yo como estudiante. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo en orden. Vale, perfecto. Gracias, Tania. Perfecto, pues ya hemos, acced ya hemos accedido aquí. Eh. eh... Del, quiero comentar también de la opción esta que hemos hecho, que estamos accediendo nosotros como desde la aplicación web, comentaros que funciona solo con ciertos navegadores, ¿vale? Funciona con Chrome, funciona con Edge y funciona con el bueno el Brave, este que es el que yo estoy utilizando, ¿de acuerdo? Este de aquí. Funciona con estos tres: el Chrome, con el Edge o con el Brave. Si utilizamos por ejemplo el Firefox, no nos va a dejar acceder a, al Teams. ¿Vale? eso es lo que tengáis en cuenta y también que sepáis de qué otra opción que tenemos es la aplicación móvil desde la aplicación móvil si queréis seguir una clase virtual también podéis descargaros la aplicación que está tanto para ellos como para, como para Android y podéis descargarla y utilizarla también perfecto pues venga ya estamos aquí dentro de la videoconferencia como comentario también rápido eh, lo mismo que hemos hecho en la videoconferencia de ahora sí que se pide, un poco como buena práctica, siempre que el, que el profesor no diga lo contrario. ¿eh? Como buena práctica, lo suyo es siempre tener la cámara desactivada, el micro desactivado y ya veis que tenemos la opción de mostrar aquí el chat y aquí podríamos escribir en el chat. ¿De acuerdo? Tenéis el chat, tenéis los participantes, la lista de participantes que hemos visto antes. Las opciones que siempre tenéis son la de cámara, la de micro, voy para acá, lo de participantes, la conversación, levantar la mano, esto es un poco como para pedir eh, que, que se quiere hablar, que se quiere conectar el micro en algún momento, pues podemos levantar la mano para pedir paso, veis de que aquí después se muestra en la lista de participantes, se muestra quién tiene la mano levantada, puedo bajarla. Y después las otras opciones ya cambian, depende del, del rol que tengáis, de qué tipo de usuarios seáis dentro del, de la videoconferencia. ¿Vale? Tenemos como dos roles básicos. Uno es eh, presentador. Ahora mismo, tanto el profesor como estudiante estamos como presentador. Y por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer, que después veremos con más detalle, es poder compartir. ¿De acuerdo? Poder compartir una presentación, poder compartir una pantalla, después lo vemos con detalle, ¿vale? Pero el hecho de ser presentador, puedo hacer esto, por ejemplo. Lo habitual es que vosotros estéis como estudiantes, estéis con otro rol que sea el de asistentes, ¿vale? Fijaros que ya lo que he hecho ha sido cambiar de estudiante 1 y pasarlo a asistente. Fijaos que ahora tengo como presentador solo el profesor, como asistente tengo el estudiante. Y esto simplemente lo que hace es limitar un poco las funciones que yo puedo hacer ahora en la videoconferencia. Por ejemplo, ya ahora no puedo, ves que pone solo organizadores y presentadores, pueden compartir contenido. ¿Vale? Simplemente esto también es porque si son eh, clases de que a lo mejor hay mucha gente, pulsar este botón, que si, si yo por ejemplo estoy, el profesor está presentando, tiene compartida una presentación, simplemente pulsando aquí, dándole a otra, salta, se le va al profesor, tiene que volver a poner, puede ser un poquito caótico. Entonces, sí que acostumbramos a recomendar de que para una clase virtual siempre estemos todos como asistentes y únicamente profesor o profesores como presentadores. Si en algún momento vosotros tenéis que, que hacer alguna presentación, tenéis que compartir eh, el escritorio o lo que sea, el profesor siempre os puede cambiar de rol. ¿De acuerdo? Pero habitualmente estaréis en esta situación de aquí. Simplemente para que lo sepáis, ¿eh? que tenéis estos dos tipos de roles dentro de las videoconferencias, ¿vale?, perfecto, pues mira, si queréis ahora os muestro también como profesor, primero, si yo me voy aquí los tres puntitos, lo que os decía, depende del rol y depende del, de, del usuario que seáis dentro del, de la videoconferencia, aquí tenéis diferentes opciones disponibles, fijaros que inicia la grabación, la tengo en gris, no puedo hacerla. Y esto es muy importante también. Como estudiantes, dentro de todo el entorno del Teams, nunca vais a tener esta opción disponible. Después veremos, también cuando vemos cómo trabajáis con Teams de forma colaborativa, veremos que tampoco podéis grabar. O sea, muy importante que sepáis de que únicamente profesor, profesora puede iniciar la grabación. Vosotros no podréis nunca iniciar la grabación. ¿Vale? Y ahora, como... Aquí que tengo como profesor, sí que voy a empezar la grabación simplemente para que veáis qué es lo que ocurre. Aquí os sale un aviso que se está grabando ¿vale? y aquí aparece este pilotito, la, la redondita está roja que indique también que se está grabando. ¿vale? Simplemente que lo sepáis, pero que vosotros nunca podréis empezar ni finalizar. ¿eh? Yo ahora desde aquí tampoco no podéis parar una grabación siempre tiene que ser la misma persona que la ha arrancado ¿no? en este caso el profesor o profesora para la grabación vale y esto aunque después eh, veremos espera, pregunta confirmación aunque después veremos las formas que tenemos de, de poder visualizar las grabaciones de las clases sí que os quiero avanzar porque después no podremos verlo quiero avanzaros de que desde el chat en el mismo momento que se empieza a grabar y se para la grabación, sale un aviso. ¿vale? Fijaros que aquí me sale este bloque con un aviso que me dice que la grabación, primero me ponía que se había iniciado, ahora me pone que se ha parado. ¿vale? Y lo que está haciendo ahora el Teams es que la está codificando y la está guardando al stream. ¿vale? Recuerdo que el stream es la aplicación donde todas estas grabaciones van a parar allí directamente y que es este YouTube privado que tenemos disponible. La codificación esta puede tardar un ratillo. Os quería mostrar que una vez ya está codificado y ya está disponible en el stream, desde aquí mismo podéis visualizarla. Desde este chat de aquí podéis visualizarla. ¿vale? Sí, a ver si lo hace rápido y lo puedo enseñar. Y si no, simplemente me creéis y ya está. ¿vale? Que desde aquí, después simplemente se puede, se puede reproducir. ¿Qué más? Mientras hacemos tiempo por aquí... Lo que os digo, lo de las, las otras opciones que tenemos, desde aquí eh, puede ser que cuando utilizáis la aplicación de escritorio os salgan algunas distintas, como por ejemplo poder cambiar el fondo que tenéis en, en, la, en la cámara, etcétera, etcétera. Y lo de compartir, que ya os digo que ahora como estamos aquí solo como asistentes no podemos utilizarlo. Vale, bueno, veo que tarda, o sea que, que nada, simplemente me creéis, ¿vale? Que aquí. Cuando ya está directamente en el stream, aquí aparece para reproducirlo. Hay veces que tarda más, veces que tarda menos. Y depende de la duración que tenga la grabación también. Vale, perfecto. Una vez hemos terminado la sesión, yo desde aquí puedo colgar. Vale, cuelgo. Cuando cuelgo directamente me vuelve otra vez al estado este de aquí, en el punto este de aquí, del grupo. Y de hecho, como el profesor todavía no se ha ido, esta esta sesión sigue abierta y ahora cuando el profesor se va también o la cierra fijaros que ahora aquí ya simplemente me dice que la reunión ha finalizado la duración que ha tenido y después cuando acabe de enviar el, el, la grabación la tendrá aquí disponible también ¿vale? después lo veremos con detalle esto de aquí ¿de momento alguna duda? ¿alguna cosa? de momento el chat tranquilo perfecto Vale, pues esto por lo que hace al espacio este de grupo del aula virtual, ¿eh? Que recuerdo que hemos entrado a través de este enlace de aquí, del Teams, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, como estudiantes, lo que podemos hacer es escribir en el chat y asistir a una videoconferencia que alguien ha creado. Pero fijaros que yo aquí no puedo crear de ninguna manera una videoconferencia. No puedo, como estudiante, no puedo iniciar una videoconferencia, ¿Vale? Pero esto no significa que no puedo hacerlo nunca, sino que simplemente no puedo hacerlo en este grupo de aquí que tiene unas normas, digamos, distintas al resto. Como aquí es un espacio compartido para todos los estudiantes, todos los profesores, pues lo hacemos de esta manera. Si ahora queremos como estudiantes utilizar esta herramienta como, como herramienta colaborativa para poder trabajar entre nosotros, tenemos distintas opciones. La primera de todas es, fijaros que yo aquí tengo diferentes opciones vale eh, Yo me puedo ir, por ejemplo, aquí a chat y puedo eh, revisar todos los chats que he tenido en algún momento, con, ya sea dentro de grupos o sea con personas directamente. ¿vale? Una opción que yo tengo, por ejemplo, es buscar aquí a alguien. ¿vale? En este caso, bueno, yo buscaré estudiante, estudiante, bueno, me salen aquí las opciones, ¿vale? pero aquí podéis buscar nombre y apellido de algún compañero o compañera vuestra, os aparecería aquí. Entonces yo cuando selecciono a alguien, vale, fijaros de que tenemos un entorno privado, en este caso, igual yo tengo un chat, yo puedo, le puedo hablar directamente desde aquí, esta persona me puede, me puede contestar, podemos poner archivos, podemos compartir eh, diferentes tipos de, de documentos y, cosa importante también, podemos, con este botón de aquí, podemos iniciar una videoconferencia. ¿Vale? O sea, esto de aquí es directamente una llamada a esta persona, ¿de acuerdo? En este caso es, el nombre es estudiante 2, pero podría ser nombre y apellido, en el que yo directamente puedo iniciar una videoconferencia y poder entraríamos dentro de un entorno exactamente igual que el que hemos visto antes, pero solo estaríamos estas dos personas de aquí, ¿vale? Y lo que os digo, y aquí ya no solo puedo escribir cualquier comentario. Hola, buenos días. ¿Vale? Y esta persona la podría ver y me podría contestar, sino que también yo aquí directamente, de hecho, por aquí, de hecho, yo puedo compartir, por ejemplo, este Word de aquí. Me lo cojo y lo, lo, lo, lo arrastro directamente hasta, hasta aquí. A ver si quiere. Aquí me quiere hacer la previsualización y me está tardando. Pero yo aquí directamente puedo compartir. Lo había compartido, me dice, le digo que vale. Eh, os quiero mostrar que no solo es un chat para poder eh, utilizarlo como texto, sino que también puedo compartir documentos para poder trabajarlos de forma colaborativa entre nosotros. ¿vale? Esta es una opción que tenemos para trabajar directamente con una persona, que ya veis que bueno, es muy útil, ¿eh? tanto directamente con el chat, como con archivos, como con la videoconferencia. Como bueno, estoy con el otro abierto, me está tardando más de lo normal. ¿Vale? Pero bueno, directamente puedo abrir el archivo. Ahora, pues como que no quiere. Ahora sí, ¿vale? Tengo el archivo, podemos comentarlo, podemos, directamente lo podemos tratar los dos por, a, la, a la par. ¿Vale? Esto por un lado. Esto sí quiero trabajar con una persona. Incluso una vez estamos dentro de la videoconferencia, podemos llamar a otra persona para que se suma. ¿Vale? La otra opción que tenemos es de, imaginemos de que tenemos un grupo de trabajo... Que queremos en algún momento reunirnos para trabajar de forma colaborativa, pues yo la opción que tengo es: me voy aquí a mi correo, me voy al menú este de varios puntitos, y aquí lo que me aparecen son las diferentes aplicaciones. ¿De acuerdo? Que decía, como estamos dentro del Office 365, como estudiantes, tenemos distintas aplicaciones disponibles. ¿Vale? Y ahora lo que os quiero mostrar es la del calendario. ¿no? Abro una pestaña nueva, aquí tenéis el calendario, no sé si lo conocéis, pero bueno, es forma parte de, del, del paquete este del, del Office, ¿vale? Yo aquí lo que puedo hacer es crear un, una reunión nueva, ¿de acuerdo? Un, un evento nuevo. Le doy evento nuevo, espero un poco, ah, aquí lo tenemos. Vale, y yo aquí pues, puedo poner, pues yo que sé, grupo, ah. De, yo qué sé, de, del taller de eh, psicología, por ejemplo. ¿Vale? Es un nombre simplemente. Y aquí yo puedo ya invitar a diferentes asistentes. ¿vale? En mi caso, por ejemplo, pues quiero invitar al, al estudiante 2. Podría poner también al estudiante 1. Bueno, estudiante 1 soy yo. Estudian... .03, por ejemplo, ¿vale? El estudiante 3, aquí podría ir buscando, aquí cuando ponéis nombre y apellido ya directamente os aparecen, ¿vale? Todos los que están dentro del directorio de la URB, de estudiantes, os aparecerían aquí. Yo puedo invitar a toda aquella gente que yo quiera, a todas las personas que yo quiera. Y después, el punto importante es que aquí, donde decís que queréis poner una reunión en línea, le tenéis que decir que esta reunión tiene que ser una reunión del Teams, ¿vale? Cuando marcamos esta opción de aquí, es cuando le estamos diciendo al calendario que, cree, que queremos que nos cree también, aparte del, del evento, que nos cree una sala del Teams para poder trabajar de forma conjunta. ¿De acuerdo? O sea, importante esta opción de aquí, reunión del Teams. ¿Sí? Entonces yo, cuando lo tengo ya todo preparado, pongo el día, pongo la hora que nos convenga, lo envío. Y ahora en, mi, en el resto de personas que están invitadas nos aparece esto de aquí. Y si doy un clic, fijaros que lo que me dice es el nombre que le hemos puesto, la descripción en caso de que, que tuviera una descripción y lo importante es este botón de aquí. Me dice que si me quiero unir directamente ya a la reunión del Teams. Es decir, como le hemos dicho que reunión del Teams, lo que ha hecho ha sido crearnos una sala directamente de forma automática para que accedamos. Si yo le doy aquí... Vemos de que el proceso es exactamente igual que el de la casa virtual. Me pregunta si quiero utilizar la aplicación del, de escritorio. Y digo que no, que me quiero, quiero utilizar el navegador. ¿vale? O sea, la pregunta es exactamente lo mismo, aunque se vea algo distinta, pero me da la opción de descargar la aplicación, de abrirla si ya tengo la, la aplicación de escritorio instalada o utilizar el navegador. Digo que quiero utilizar el navegador. Y a ver es que accedo al a una sala del Teams exactamente igual que las otras. Pero en este caso solamente tendremos acceso a aquellas personas que estábamos invitadas. ¿vale? De hecho, si yo me voy a participantes, fijaros que pone que actualmente estoy yo como estudiante 1 y ¿quién más está, está invitado? Pues el 2 y el 3. ¿vale? Nos saldría aquí la lista de todas las personas que están disponibles. Y en ese momento cada uno que fuera accediendo por el botoncito este del calendario irían accediendo a este espacio y podemos trabajar de forma conjunta. ¿Vale? Bien, como esta sala la hemos creado solamente para nosotros, ya no forma parte de, del grupo del Teams de la asignatura, aquí todo lo que ocurra aquí solamente lo veremos nosotros. ¿vale? O sea, si yo me voy aquí al, al chat, pongo. Pasa que se está, está, esto no se minimiza No sé por qué, pero bueno. Doy aquí, pues aquí pongo un mensaje, mensaje. Etcétera, ¿vale? O sea, esto todo este chat de aquí solamente estará disponible para los participantes de esta videoconferencia. ¿Sí? Fijaros que las opciones que tengo son las mismas, pero además aquí, como yo sí que tenemos el rol de presentador, todos los que estamos eh, invitados, pues sí que tenemos la opción siempre también de poder compartir, ¿vale? Entonces, ya sí que aprovecho ahora para comentaros este espacio de aquí de poder compartir. Poder compartir. Nos permite, por un lado, compartir el escritorio o la ventana. Esto es lo que estoy haciendo yo ahora con vosotros. Yo estoy compartiendo el escritorio y esto lo que me permite es que todo lo que yo esté haciendo en mi ordenador se ve a través de la videoconferencia. ¿Vale? Absolutamente todo. Esto significa que si yo abro un programa específico se va a ver, si yo abro un navegador se verá como el navegador, si estoy... Eh, navegando por las diferentes carpetas que tiene mi sistema operativo, se verá todo esto, etcétera, ¿vale? O sea, Todo lo que hay en el ordenador será visible. Y después da opciones para ir restringiendo un poco esto. En vez de toda la pantalla completa, te dice vale, una ventana de eh, las aplicaciones que tienes abiertas. En este caso tengo abiertos estos navegadores y una ventana del de sistema operativo, pero a lo mejor si tuviera un PDF me aparecería aquí el Acrobat como un PDF, o si tuviera el Photoshop, por ejemplo, me saldría aquí el Photoshop. ¿Vale? Y esto significa que si yo selecciono solo una de estas ventanas, en el momento que yo minimice o cierre esta ventana, el Teams lo que hará es dejar de compartir. Es decir, nunca se verá el escritorio, por ejemplo. Si yo tengo cosas privadas en el escritorio no creo que se vea, pues siempre que yo cierre una de estas ventanas o de aplicaciones, dejará de compartir. ¿Vale? Incluso dentro del navegador puedo restringir todavía más y decir, Dentro del navegador que estoy utilizando, que ahora es el Brave, quiero que solo se comparta una de estas pestañas que son las que tengo abiertas aquí arriba. Y esto significa que una vez yo cierre la ventana, dejará de compartir. Nunca se verá más que lo que yo he decidido compartir aquí. ¿Vale? Solo que lo sepáis. O sea, de enseñarlo absolutamente todo, cada vez voy restringiendo un poco más. Perfecto. Esto por lo que hace a compartir pantalla o escritorio. Y después, otras opciones que tenemos. Eh, opción de compartir un PowerPoint. ¿Vale? Yo me puedo ir aquí, a examina y me pregunta, dónde quiere sacar el PowerPoint? Primero, esto de equipos y canales, ahora mismo no lo tenemos disponible todavía en el, en el Teams, en el entorno del Teams que tenemos en la universidad, por lo tanto, como si no estuviera. Y después tengo la opción de directamente desde el OneDrive o desde mi ordenador. ¿Vale? Esto del OneDrive, si yo me voy aquí a OneDrive, esto lo que me hace es buscar dentro de toda la estructura de carpetas y archivos que yo tengo en mi OneDrive. ¿Qué? Que sepáis que, igual que, me vuelvo para aquí, ¿eh? igual que aquí en aplicaciones, te hemos abierto antes el calendario, todas estas opciones de aquí, una de ellas es el OneDrive. ¿De acuerdo? Que esto de aquí simplemente es un espacio en el que yo puedo ir guardando eh, carpetas, archivos, lo que a mí me interese, incluso después puedo compartirlo con quien me interese, eh, se puede... Se puede trabajar de forma simultánea en un Word, por ejemplo, o en un PowerPoint, con aquellas personas que tú lo tengas compartidas, etc. ¿Vale? O sea, es un espacio en el que yo puedo guardar todo aquello que yo quiera. Si yo ahora aquí me cojo eh, un PowerPoint y me lo arrastro hacia mi espacio del, de OneDrive, a ver que va todo a su ritmo. ¿eh? Ah, aquí lo tenemos, vale. Ya me lo compartí, lo tengo aquí. Si yo ahora me vuelvo a la reunión que estábamos haciendo, cancelo aquí, vuelvo otra vez a examina, a OneDrive, vale, fijaros que ahora aquí ya me aparece Teams y Stream. ¿vale? Este es el, el PowerPoint que yo puedo compartir. Deciros que con esta opción lo que me permite es compartir únicamente PowerPoint o alguna, algún archivo creado en programas de estos de diapositivas. Bueno, aquí me dice que no, pero tengo mis cosas abiertas. ¿eh? A ver si me lo puedo abrir desde. A ver, examina si yo me voy desde mi ordenador. Teams Stream, a ver si me lo abre desde aquí. Sustituir. Vale, tenéis esta opción, tenéis la opción desde de OneDrive o tenéis la opción desde, desde mi, mi ordenador. Bueno, ahora no quiere. ¿eh? Pero en principio esto me tenía que estar mostrando. Imposible mostrar el contenido. Bueno, como tengo tantas pestañas, estoy haciendo también el Teams por otro lado, seguramente... Algo ocurre aquí que no me muestra el, el PowerPoint. Pero esto, deciros que tenéis la opción de pantalla compartida, PowerPoint, ¿de acuerdo? Y hacerlo desde OneDrive o desde el, mi ordenador. Puede ser que, depende de qué navegador estéis utilizando, a lo mejor esta opción no la tengáis. Vale, Esto en Microsoft va cambiando cositas, va cambiando las, las normas de vez en cuando, no depende de nosotros, pero siempre sí que tendréis la opción del OneDrive, que funciona muy bien, ¿vale? Excepto ahora para el ejemplo. Vale, y eso, que sepáis que tiene que ser PowerPoint. Si en algún momento queréis compartir un Word, por ejemplo, o tenéis que compartir un PDF para que el resto de gente lo vea, tendréis que iros siempre a este espacio de aquí. O la pantalla completa del escritorio o la aplicación, tal como hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Y lo la última opción que tenemos es esta pizarra. Esta pizarra de aquí... Eh... A ver si quiere, porque rato un poquito lento. La pizarra simplemente es un espacio en el que podemos escribir, podemos dibujar entre todos, ¿vale? Bueno, que parece ser que, que no me lo está mostrando. Me dice como si lo estuviera mostrando, pero no me lo está mostrando. Yo lo vuelvo a probar una vez más y si no, pues después lo probáis vosotros y, y ya lo veréis. Simplemente es un espacio en blanco. Ah, mira, aquí nos pregunta si queremos solo eh, que solo escriba yo, como la persona que estoy abriéndolo, o que todo el mundo pueda colaborar, ¿de acuerdo? yo digo que todo el mundo puede colaborar y bueno pues esto ¿verdad? todo el mundo aquí podría dibujar pues bueno podríamos poner texto eh, lo que queramos vale pues un espacio más o una herramienta más para poder trabajar de forma colaborativa vale pues esto incluso se puede exportar como una imagen etcétera etcétera vale pues venga todo esto perfecto pues estas son las opciones que tenemos para poder trabajar y lo último que os quiero enseñar aquí es que me voy otra vez al menú este de tres puntos y fijaros que remarco otra vez lo de la grabación, ¿vale? Que aunque ahora no esté dentro del grupo de, de la aula virtual, sino que ya es una, una videoconferencia que he creado yo en mi calendario y que he invitado solamente a aquellas personas que yo he querido, aún así no tengo la opción de grabar, ¿vale? Nunca vas a tener esta opción de grabar, ahora por ahora al menos, ¿vale? Vale, perfecto. Pues esto por lo que hace a Teams. Ahora, si queréis, iremos a ver las opciones que tenemos para poder visionar las grabaciones de las clases virtuales. O sea, veremos ya la parte del stream. Esto de aquí. Me voy fuera. ¿vale? Descarto. Fijaos que aquí, ahora, dentro de los chats tengo el grupo A, taller en psicología, que es el que he creado yo. Y todo este espacio únicamente lo pueden ver las personas a las que yo he invitado. ¿vale? De hecho, las tenemos aquí. Estudiante 1, 2 y 3. Somos tres personas aquí. ¿Vale? Perfecto. Venga, cierro esto. Eh, cierro esto y cierro esto de aquí. Vale. Vuelvo a estar otra vez en el campus virtual, en la asignatura. Y, primero de todo, vuelvo a acceder otra vez al grupo del Teams. ¿Vale? Quiero ir cancelar. Digo que quiero acceder con la aplicación web. Vale, a ver si acaba de cargarlo. Vale, perfecto, ya estoy en el espacio que me hemos visto antes. ¿eh? O sea, aquí tengo todo el histórico, todo lo que ha estado ocurriendo durante todos los días anteriores a, en este grupo. Y fijaros que ahora ya sí que me ha generado la, la grabación de antes. ¿vale? Si yo ahora voy aquí y hago un clic, directamente me abre este reproductor así como emergente, y desde aquí ya podría ver la grabación que hemos hecho antes. 37 ¿Vale? segundos de grabación, pues desde aquí podría revisar ya la grabación de esta clase virtual. Esta sería una opción, ¿vale? La otra es desde el mismo momento en el chat, pero ahora como el chat yo no lo tengo disponible, siempre me lo va a mostrar aquí, ¿vale? Y de hecho si yo voy subiendo, pues como decíamos antes, aquí tengo de... Del 14 de octubre, que aquí había otra grabación, pues también puedo visionarlas sin problema. ¿Vale? Desde aquí ya podría visionarlas todas. Lo único, eso sí, claro, no es tan fácil en el sentido de que ahora hay muy pocos mensajes, pero si aquí se ha generado algún debate, algún comentario que se alarga, pues puede ser que después sea más complicado acceder. De hecho, hay algunas veces, aquí por ejemplo, eh, dos respuestas que tienes que clicar para verlas. ¿Vale? O sea, que puede ser que en algún momento nos perdamos al, alguna grabación, que estemos buscando, etc. ¿vale? Pero bueno, que sepáis que esta es una opción muy directa. Y la otra es, vuelvo al campus virtual y tenemos esta opción de aquí del stream. ¿vale? Este enlace de aquí lo que hace es, yo cuando accedo, directamente me va a llevar a todos los vídeos disponibles en, de esta asignatura. ¿vale? Lo que hace es ya hacer un filtro directamente. Fijaros que estoy... En la asignatura de, de ejemplo número 1 y en la sección de vídeos, en la que aquí ya sí que tengo todo el listado de todos los vídeos que se han estado haciendo. ¿Vale? Pues aquí podría haber más. de todos estos son los que hemos hecho. Y pone por tendencias, aquí puedes filtrarlos. Si yo, por ejemplo, digo, no, quiero ordenarlos por la, data de la fecha de publicación, ¿Vale? pues este es el que hemos generado hoy. 15 del 10, ¿de acuerdo? Este, 37 segundos, es el vídeo que hemos grabado antes en el ejemplo. Y desde aquí lo puedo visionar. ¿Vale? O sea, ya veis que es muy parecido a lo del YouTube. Directamente desde aquí puedo visionarlo. Y tengo toda la lista directamente aquí. vale Comentaros que este espacio ahora mismo para estudiantes es un espacio que está solo de lectura, digamos. Es decir, igual que no podéis grabar dentro del, del Teams, desde aquí tampoco podéis ni grabar ni podéis subir ningún archivo. ¿vale? De hecho, aquí en la opción está de crea, os pone solamente crea un canal, pero que tampoco os dejaría acabar de hacerlo. ¿vale? Pero desde aquí, si no, tendría la opción también, de, también de, de generar o de subir un archivo de vídeo. De momento, hace poco ¿eh? que está arrancado todo este sistema, ni de momento lo tenemos eh, arrancado de esta manera. De momento, para vosotros, solamente es para poder visionar. De hecho... Eh, la opción que a lo mejor más vais a utilizar es esta de aquí de Detecta. Aquí las diferentes opciones que tenéis es, por ejemplo, los grupos. Son todas las asignaturas a las que estáis, estáis matriculados. Os aparecerán todas aquí. ¿de, acuerdo? de hecho, nosotros, esta es la asignatura de ejemplo 1, que es la que estamos utilizando. Y aquí ya, fíjate que nos aparecen, bueno, estamos en la sección esta de informaciones destacadas, ¿vale? Por pues lo más populares, etcétera, etcétera. Si no... La sección de vídeos, aquí es donde los tengo todos ordenados, y los puedo filtrar por el orden que a mí me interese. ¿Vale? Esta opción que es por asignaturas. Y después la otra, que a lo mejor es puede ser válida también, es por personas. ¿vale? Es decir, vale, quiero buscar a un profesor en concreto. Que... A ver si me lo busca así. Exacto, un profesor en concreto y lo que me va a listar es todos aquellos vídeos grabados por este profesor a los que yo tengo, tengo derecho a visualización. ¿vale? En este caso puede ser que sea de la asignatura 1, pero a lo mejor si coincide que este profesor eh, tiene otras asignaturas de las que yo también estoy matriculado, pues también las vería directamente aquí. ¿vale? Creo que son las dos opciones que os pueden ser más útiles. Por grupos, que son por asignaturas, o por personas que pueden ser por profesores. ¿vale? Y si no, ya os digo, siempre dentro de cada asignatura lo mejor es recurrir aquí a este espacio. Por un lado tendremos el grupo del Teams y por otro el grupo del Stream que directamente nos va a llevar a, los, a las grabaciones que, que tenemos de este mismo grupo. ¿Vale? Lo bueno de esto es que tanto si habéis asistido a la videoconferencia como si no, tanto incluso si un estudiante, por la razón que sea, se matricula más tarde y ya habían grabaciones que ya estaban hechas. Pues al trabajar con este sistema que es automático directamente al acceder aquí, aunque yo me acabe de matricular hoy, puedo ver todo lo que está ocurriendo los días anteriores, ¿vale? Perfecto, pues esto es un poco lo que queríamos enseñar. Va, lo último, lo último, vuelvo al, me vuelvo, no la asignatura de ejemplo, sino que me vuelvo al espacio este de webinars, de estudiantes. Me voy al webinar que estamos haciendo ahora, este del Teams, ¿vale? Os recuerdo que tenéis como recursos cómo acceder a una clase virtual, que es ya lo que hemos visto, cómo ver una clase que ya está grabada, que lo acabamos de ver ahora, y sí que os quiero remarcar también esta sección de aquí. ¿vale? Esto es la, la, una información generada por los delegados de protección de datos. Como destacado para estudiantes simplemente esto, que no está permitido nunca que grabéis clases o actividades evaluativas, que también está prohibido que después... Eh, pongáis estas grabaciones que ya no podéis hacer, pero o cualquier grabación que la tengáis disponible, pues eh, difundirlas de forma pública, ya sea por internet o por cualquier otro medio. Y, y, y, y bueno, eso, que no podéis difundirlo en ningún lado. También tenéis que saber que por, la, por parte de, de los profesores, las grabaciones estas únicamente pueden estar disponibles en, para el grupo de clase, ¿de acuerdo? O sea que las grabaciones estas que hacemos dentro de este espacio de aquí, de la asignatura 1, únicamente van a estar disponibles para todos los participantes de la asignatura 1. Nunca un profesor puede coger esta grabación y utilizarla en otra asignatura o el año que viene, no, siempre tienen que estar restringidas a este espacio, a este grupo de clase, ¿vale? Y después aquí tenéis el enlace a la información esta que, que os hemos resumido, tanto para el profesor, pues lo que revisar, eh, con mucho más detalle y la parte de estudiante. ¿vale? Después un cartel que también tiene que estar disponible en las diferentes aulas ahora que, bueno, hasta que ahora se hacía esta formación híbrida que había parte en clase y parte fuera pues que tenía que estar disponible. ¿vale? Que lo sepáis que también lo tenéis aquí por si queréis revisarlo. Como punto importante, os hemos hecho un pequeño resumen aquí. Perfecto. Y ya por último, os recuerdo otra vez que tenéis el cuestionario que ahora ya podéis rellenar y, y sin que si tenéis alguna duda, cualquier comentario, pues es el momento. No sé si hay alguna cosa por ahí, Tania. Todo tranquilo. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues no hay ninguna duda, ningún comentario. Simplemente esto que, que tenéis ahora el cuestionario. Cualquier duda que tengáis también. Os ponemos aquí el correo, campusvirtual.cat, vale, nos podéis escribir aquí y estaremos encantados de, de poder ayudaros, ¿vale? Nada, agradeceros eh, la asistencia y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.